En esta oportunidad quiero saludarles y. No. Te conozco, Mosco. Hola, en esta oportunidad quiero saludarles y agradecer al doctor José Ortega Lara el habernos invitado a formar parte del comité organizador del segundo webinar de Fundapaz y año 2020. Sí. En esta oportunidad quiero saludarles y felicitar al doctor por su cumpleaños. Porque es que el año pasa rapidito Y ya diciembre está aquí No están escuchando las gaitas ah, no les provoca comer a las yacas Ya huele a bollos <risa> <risa> <risa> <risa> oh, Bueno, que pues, ¿sí Hoy más que nunca Las plataformas digitales son muy importantes Hemos descubierto que son canales Indispensables de comunicación La pandemia nos ha llevado a quedarnos en casa Trabajar, estudiar Conectar con las personas a través de la web Muchas son las personas que están utilizando las redes sociales para ubicar lo que buscan, lo que necesitan, lo que sea, incluso te están buscando a ti. Si no estás en las redes sociales, difícilmente te encontrarán. Internet es la plataforma ideal para llegar a ellas. Queremos ofrecer las alternativas más efectivas para exhibir los atributos, gamas de productos y demás servicios profesionales a una audiencia significativa que hay que motivar. Poseemos el conocimiento tecnológico, así como las herramientas para abordar a ese cliente potencial con contenido interesante que va a mostrar quién eres y qué ofreces bajo las mejores condiciones que te identifican. Tenemos clientes en Ecuador, Colombia, México y Venezuela entre otros. Entendemos que tu tiempo es valioso lo cual es importante para nosotras también. Con una buena asesoría en línea y disposición a trabajar, se giran las instrucciones necesarias para hacer videos que alimenten las cuentas. Nos enfocamos en el aspecto humano. Para nosotras es necesario transmitir ese brillo particular del individuo en el trabajo que vamos a plasmar. Vecas Soluciones Publicitarias es tu solución integral. No te pedimos que seas un experto en la materia, para eso estamos nosotros. Mientras te dedicas a trabajar, nos vamos a ocupar de proyectar, de exhibirte en las vitrinas digitales. Si no te exhibes en las redes sociales, si no tienes una página web, difícilmente te encontrarán. Es importante que las personas se enteren de cuál es tu experiencia, cuál es tu profesionalismo y por supuesto quién eres como ser humano.